Se regalan casas. Un pueblo en Japón ofrece casas abandonadas gratis. Si alguna vez soñaste con tener una casa propia, quizás esta sea la forma más fácil de obtenerla. Eso sí, debes estar dispuesto a vivir en Japón, en un pueblo en donde prácticamente están ofreciendo casas gratis. Estas propiedades fueron abandonadas y se están convirtiendo en un problema para el gobierno, el cual en el 2013 reportó 8 millones de propiedades desocupadas en Japón. Casi un cuarto de estas casas fueron abandonadas en forma indefinida. Uno de los motivos por los que la gente deja sus hogares es que los jóvenes postergan cada vez más el proyecto de tener una casa propia o tener una familia, entonces en Japón hay mayor cantidad de ciudadanos entre 65 y 74 que entre 1 a 20. A medida que los ancianos mueren, no hay suficiente gente joven para ocupar estos hogares abandonados. Además, algunas propiedades son difíciles de vender, por estigmatizar a las propiedades. Los japoneses son supersticiosos y si en alguna casa ocurrió un suicidio, asesinato o una muerte solitaria, entonces prefieren no comprarla. Por eso, si estás buscando un nuevo hogar, puede que tu destino te lleve hacia el pueblo de Okutama, ubicado a 45 minutos de Tokio. Este lugar está buscando atraer a familias jóvenes, ofreciendo casas gratis y también alquileres sumamente accesibles. Por ejemplo, si quieres alquilar una nueva casa, el programa de alquileres de Okutama es que deberás pagar una renta mensual de 400 dólares y después de 22 años, la casa será tuya a un valor de 116 mil dólares. De esta manera, no tendrás que pedir un préstamo y podrás tener una casa propia. ¿Y tú, qué estás esperando para mudarte a Japón?